Tus planes de unir a las tribus disidentes de la humanidad han fallado, Mujer Tundra. Ven conmigo o muere. Olvídalo, espina de hielo. Tus maldades deben ser evitadas de una vez por todas. Ten piedad de mí, Mujer Tundra, te lo suplico. <risa> Levántate, márchate de los barrancos escarpados de Cascadia y nunca vuelvas a aparecer por aquí, cobarde. Gracias, Mujer Tundra, eres la mejor. Uh, ¡Es <risa> hora de cenar! ¿Guardaste la lata? Uh -huh. Estos macarrones no se parecen a la Mujer Tundra. ¡Sí se parecen! Este se parece a la Mujer Tundra en traje de batalla, y este se parece al auto de hielo. ¡Mira! Estos sí se parecen a Fossi. Fossi Vaquero, Fossi Astronauta, Fossi Doctor... ¡Fossi es una farsa! Bueno, no se sientan mal, niñas. Mis macarrones no se parecen a Tom Selleck. ¡Ah! ¡Oh, lo sacas con tu garganta, oh, Pepi! ¡Llama al 911! ¿Necesitas ayuda? Oh, <risa> ¡Cielo, Mus! ¿Cuál es el problema? Este es el día que he esperado toda mi vida. Niños, vean mi nuevo programa a las 6 de la mañana en el Canal 96 el próximo sábado. ¿Cancelaron 101 mutaciones? Mujer Tundra mejor que ese aburrido programa. ¿Bromeas? ¿Las locas aventuras de un grupo de sujetos radiactivos viviendo en el borde de la montaña Pinatubo? No, no puede haber nada mejor que eso. ¿En verdad necesitas todo eso para ver la televisión? ¡Claro! No sé si la estación igloo debe estar aquí o allá. ¡Ah! ¡La Mujer Tundra! ¿Qué pasa con el cabello de la Mujer Tundra? Uh, ¡Dibujos! Penny, Estoy totalmente aburrida. ¿Es que no hay nada que hacer en este tonto mundo de hielo? ¿Acaso estás pensando lo mismo que estoy pensando? ¡De compras! ¿Hay almacenes en Cascadia? Debe ser una trampa de espina de hielo. ¿Qué opinas? ¡Mujer Tundra! Oh. Al fin espina de hielo. Tal vez ahora sí veamos algo de acción. ¡Espina de hielo! Oye, ¿por qué no me has llamado? Hola, hola, nena. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? He estado ocupado. Oye, ¿quieres una hamburguesa? De acuerdo. ¿Podemos ir en <risa> mi auto, hielo? Incluso te dejaré manejar, guapo. <risa> Esto no está pasando. Esto no está pasando. Esto no está pasando. Esto no está pasando. Oh... ¿Qué te pasa, Musilinda? ¡Oh, mira! ¡Tengo tu nariz! <risa> Puedes conservarla. Está molesta por el programa de esta mañana de la mujer Tundra. <risa> ¡Uy! ¡Fue muy desagradable! ¡Cállate, Pepi! Moose, no le digas a tu hermana que se calle. Ahora, ¿qué te ocurre? La mujer Tundra no hace compras, no sale con espina de hielo y su lema no es... ...si puedes conseguir un hombre que lo haga, no lo hagas tú. ¿La mujer Tundra dijo eso? Sí, justo antes de hacer que y el amigable pingüino francés, peinara su cabello para el baile helado. <risa> Fue algo gracioso porque no tiene dedos. ¿Quieren disculparme? Jenny, soy yo. Escucha, tenemos un código rosa urgente. Repito, código rosa. Larry, es mejor que mires afuera ahora. ¿Qué haremos? Un grupo de mujeres enfadadas podrían destruir este lugar. Solo podemos hacer una cosa. ¿Hervir aceite? Mm. ¿Verdad crees que funcione? Pero, si no hacemos nada, entonces miles de niñas podrían crecer idealizando Poder los mujer, estereotipos superficiales derechos. que los hombres glorifican. Tundra, ¿Por qué no hablamos tundra. con ellos? Bueno, no lo hemos intentado. <risa> ¡Oh, linda e inocente Moose! Estos gruñones y malvados hombres se divierten barriendo a las activistas bajo la... ¡Bienvenidas! Estamos con ustedes y queremos hacer todo a nuestro alcance para resolver este asunto. ¿Fruta? Bien... ¿Qué podemos hacer por ustedes? ¿Tienen más de estas nueces? Arruinaron a la mujer Tundra. Se supone que ella estaba uniendo... Lo que mi hija quiere decir es que su versión de la mujer Tundra es un mal modelo. Pasa todo el tiempo de compras y peinándose. ¿Qué tiene de malo? ¿Cómo criaremos hijas fuertes cuando los únicos modelos que les presentan pasan todo el tiempo hablando de secretos de belleza y persiguiendo hombres? Pero nuestra investigación mostró claramente que las niñas disfrutan viendo a heroínas que van de compras y usan barniz de uñas. No puede ser cierto. Conozco a muchas niñas que no quieren ver eso. Escuchen, hicimos una amplia investigación en los salones de belleza. Las encuestas no mienten y a menos que alguien pruebe lo contrario, la mujer Tundra seguirá como está. No te sientas mal, niña. Toma, un maletín de la mujer Tundra. ¡Nadie te comprende! ¡Tú me comprendes, Mus! ¡Mujer Tundra! ¡Es tan humillante! ¿No pondrían a Superman anunciando maquillaje, verdad? ¡No! ¡Mus! ¡Tú eres la única que puede defenderme! ¡Hay otras niñas que sienten lo mismo que tú! ¡Sal, Moose! ¡Y encuéntralas pronto! ¡Ah! ¡Me voy! Espina de Hielo está libre de nuevo y persigue a Patty de la Pradera. ¡Voy a derrotarlo la próxima semana! ¡Así es, amigo! ¡Voy por ti! Este fin de semana vimos el nuevo programa de la Mujer Tundra. En lugar de defender al planeta, fue al centro, comercial. Esa no es la Mujer Tundra que conocemos llamamos. El Canal 96 piensa que las niñas solo quieren ver programas de maquillaje y peinados. Creo que la mujer tundra significa mucho más para todas las personas del público, ya sean niñas o niños, mujeres y hombres. No podemos quedarnos sentados mientras su nombre es hundido en el fango. ¡Aquí, que los escuchen! Hay que resolver el problema. Estamos aquí por la Mujer Tundra. Cuando yo era niña, adoraba leer las historias de la Mujer Tundra. El deseo de la Mujer Tundra por ayudar a los otros me hizo querer seguir sus pasos. El genio de la Mujer Tundra en los campos de la química y la física me inspiró a transmitir un legado de aprendizaje a otros niños. Sí, y su valor me hizo querer unirme al ejército y luchar contra la injusticia. ¿Lo ven? Aún antes de estar en televisión, la Mujer Tundra marcaba una diferencia en la vida de la gente. La verdadera Mujer Tundra, no la cabeza de Chorlito que ustedes inventaron. ¡Sí! ¡Sí! El público habló. Llamen a los escritores. Ah, Están durmiendo, señor. Solo es mediodía. Oh, ¿No podrían poner esto a una hora decente? ¡Deberíamos estar orgullosas! ¡Es un triunfo para la humanidad y se lo debemos al esfuerzo de nuestra mus! ¡Discurso! ¡Discurso! Gracias, pero no lo hice por el reconocimiento, lo hice por la Mujer Tundra. En el año 2024, un gigantesco meteorito de origen desconocido atravesó el espacio y chocó con la Tierra. La resultante edad de hielo avanzó con tan rapidez... Que Todas las civilizaciones están sepultadas en una perpetua ventisca. Una nueva raza de humanos ha nacido. ¡Oh, cielos! <ríe> Yeti no le hizo nada, por eso es mejor ver los dibujos de Fossi, clásicos, simples, comprensibles. Ah, niña, te adoro! ¡Los índices se duplicaron! ¡Ay, deja a mi hija tranquila, fascineroso! ¡Lo que ha hecho es una parodia! Pero todos adoran a la nueva mujer Tundra, es agresiva, mala y ruda. ¡Pero mata a las pobres focas! Tiene frío, necesitaba la piel. Esa historia no se parece en nada a la verdadera mujer tundra. Mi hija tiene razón. La mujer tundra que han creado no se parece a una mujer real, porque las mujeres reales no van por ahí matando todo lo que ven. Y esos bíceps... Ah, espera un momento, linda. Pónganle un cuerpo como pera, eso sí sería realista. Pero esa tampoco es la mujer tundra. Y escuche lo que digo, incluso podrían hacerla una madre trabajadora. ¡No, eso no! La Mujer Tundra no es mi heroína porque es mujer. Es mi heroína porque es valerosa y desinteresada. Eso es lo que se necesita para ser un héroe. No importa si es hombre o es mujer. Cierto. Despierta a los escritores. Mujer Tundra ha sido cancelada. Pero no se preocupen. Tenemos un programa nuevo en su lugar. En el espacio exterior, nadie puede oírte patina. Patin Larva. Creo que decidieron hacer un héroe que no fuera hombre o mujer. Defraude a la mujer Tundra... ...de nuevo. Oh, tú no defraudaste a nadie. A luchar por lo que creías, probaste que eras valerosa y desinteresada. Igual que alguien que conozco. Estaría orgullosa de compartir mi Tundra helada contigo. Este programa es sorprendente. No hablen tan fuerte. Pero tu hermana también es sorprendente.